En junio de 1993, en el marco de la primera edición de la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres, se estrenó en Cataluña el film «Thank God I'm Lesbian», una producción canadiense de 1992, dirigida por Dominique Cardona y Logie Colbert. El estreno fue apoteósico, una gran afluencia de público y una oportunidad de visibilidad y reconocimiento que nunca se había tenido de esa manera. La segunda edición de la muestra de films de mujeres recupera este documental el próximo 6 de junio, en una sesión doble con la serie web Feminine Feminine, también de producción canadiense, dirigida por Chloé Robichot que es una repropuesta de, de una película que es un clásico de la cinematografía lesbiana internacional, pero es también un clásico de la muestra, porque se va a pasar en la primera edición al 93, y es una película que se va a producir en el 92, canadenca, y ahora, reproposar la 20 años después también nos hace adonar de aquellas cuestiones identitarias, eh, culturales, eh, de conflictos, quizás amb aquellos feminismos que encara no tenían en cuenta, el feminismo lesbiano, todas aquellas cuestiones que a finales de los 80 y comienzos de los 90 tenían mucha importancia y estaban en primer plan, repensar repensarlas a ver si aún continuamos eh, hablando más los las lenguajes, cuestionando eh, las mateixes cosas, respondiendo igual a las mateixes cuestiones, etc. En el documental diferentes mujeres hablan de su orientación sexual y de su identidad. 22 años después el discurso que encontramos sigue siendo válido y a pesar de ser ya un clásico del cine de lesbianas, ha sido una película no estrenada en Cataluña ni en el estado español. Thank God I'm Lesbian fue acogida en diferentes festivales en 1992 y 1993 donde tuvo un gran éxito. Toronto Festival of Festivals, Festival Internacional du Nouveau Cinéma de Montreal, International Images Film Festival, London Lesbian and Gay Film Festival, Melbourne International Film Festival, One el Film Festival de Calgary y el Turin Gay and Lesbian Film Festival y en el Festival Internacional de Cretel de París en los que consiguió el Premio del Público. He sentit también replantearla porque lo hemos propuesto una sessió doble, una sessió doble que, que en la que proposem després el visionat del primer episodio de una webserie canadenca también que es diu Feminen Feminen dirigida por una joven realizadora que es de Chloé Robichó, amb lo cual sí que hay un diálogo entre estas dos producciones también, que justamente son dos producciones canadenses, y que de una manera muy diferente, pero también a vegades fent del formato de entrevista, Las totes todas estas preguntas o intereses que la comunidad lesbiana ha anat recuperando y ha ido en escena continuamente. Es dibujan entre estos 20 años un continuum de, de conversas que, sí que a nosotros nos venía de gusto posar, posar en escena. La exhibición de la serie web FEMININ-FEMININ pone sobre la mesa la actualización de la necesidad de la visibilidad, tanto en el cine como en la vida, del hecho de ser lesbiana. Es el primer episodio y, de momento, único capítulo de una serie que se está microfinanciando a través de Internet.